Hoy está el día así un poco tonto, un poco gris y apetece un plato calentito de cuchara. Vamos a preparar este ragú de pavo con setas y verduras. En una olla express vamos a poner aceite de oliva, esperamos hasta que se caliente. Y vamos a echar el ajo y la cebolla picada. Ahora vamos a incorporar el puerro y sofreiremos todo hasta que quede doradito. Vamos a echar sal y pimienta en nuestro sofrito y vamos a salpimentar también nuestros trocitos de ragú de pavo para que estén bien sabrosos. En este punto vamos a incorporar la zanahoria troceada, la patata chascada, hacemos un corte y arrancamos para que absorba el sabor del jugo, del, jugo, del guiso y vamos a añadir también el tomate picado, troceado, esto le va a soltar un saborcito súper rico. Al guiso. Vamos a ir mientras tanto haciendo los trocitos de ragú. En una sartén aparte ponemos un poquito de aceite de oliva y cuando esté caliente lo doramos. Apenas un par de minutos, que no se cocine demasiado para que podamos conservar esa jugosidad que tiene el interior. Ahora vamos a echar una cucharadita de pimentón dulce a nuestro sofrito y removemos bien. En este punto vamos a añadir un litro de agua para que se vaya cocinando nuestro guiso. Vamos a añadir unas hojas de laurel y en la misma sartén en la que hemos cocinado el pavo vamos a añadir unos trocitos de pan duro. Esto lo que hará será darle cuerpo a nuestro guiso. Y lo vamos a añadir a nuestro guiso. Miam, miam, miam, qué rico huele esto. Hemos cortado las setas en cuatro y las vamos a sofreír un pelín en la misma sartén. Ya veréis qué sabor tan rico. Ahora vamos a cerrar la olla y vamos a dejar que se cocine a fuego lento durante 15-20 minutitos. Vamos a sacar las verduras, el puerro, la cebolla, lo vamos a batir y lo incorporamos a la olla. Y aquí tenemos nuestro guisito, increíble, esto huele y sabe espectacular. Con las setas, hemos dejado patata, zanahoria y nuestros trozos de ragú de pavo. Riquísimo, así que a disfrutar.